En otros temas, esta mañana la policía, la Secretaría de Movilidad, Espacio Público y Sanidad llegaron hasta el Caracol, espacio donde reubicaron a los comerciantes del Naranjal. Este operativo lo sorprendió a los comerciantes a quienes se les llevaron vehículos, herramientas de trabajo, sillas y mesas de los restaurantes. Según la Secretaría de Gobierno había un uso indebido del espacio público. Revictimizados se sienten los comerciantes del Naranjal que fueron reubicados en este lugar. Un operativo de espacio público los dejó sin con qué trabajar. Ya entraron jueves de una recogiendo carros, montando a la grúa y sacando. Ni siquiera saludan nos preguntan, vean, tienen un permiso o okay, qué, pero no, ellos llegaron de una echándole mano sin preguntar quién es el propietario o el responsable de esto. Se me un informe, cuando, cuando vengo yo a, a, a mirar el informe, cuando dice que, que, que todo lo que iba a decir que era en mal estado, así groseramente, ya bueno. Ahí estamos, nada vuelta, a ver cómo nos no recuperan esto. Porque tengo entendido, y eso es de conocimiento público, que nosotros no estamos aquí en un... En un en una invasión nosotros no estamos ocupando el, el espacio público estamos ocupando un espacio al público pero no un espacio público nosotros estamos aquí reubicados por el proceso del plan parcial de naranjal naranjal arrabal y estamos reubicados con todas de la ley por orden de la edu que no nos no nos, no nos reubicaron sino prácticamente nos desplazaron de naranjal casi que a la brava aquí llegaron toda esta gente es que pidiéndonos que, que, que, que si tenemos el permiso de los usos del suelo, en cuanto a eso le corresponde a la, a la entidad que nos trabaja que es la EDU. Muy sorprendida quedó la EDU por los operativos de la policía y la Secretaría de Movilidad a los comerciantes de Naranjal, reubicados en el Caracol. La EDU dice que no tenía conocimiento, pero da parte de tranquilidad a los comerciantes y creará mesas de trabajo para agilizar los procesos de apertura de los negocios que fueron cerrados. Que aquí nos queda imposible meter un carro en esta parte porque es muy poquito el espacio para meterlo en un contenedor. Y entonces yo le quiero pedir al señor alcalde que, que no que nos, que nos quite el derecho al trabajo. La duda, aparte de tranquilidad a los comerciantes. Un poco sorprendidos del de, eh, operativo que se desarrolló en el eh, lote del Caracol. Nosotros eh, entendemos que es un operativo que se realiza como tantos en la ciudad de Medellín. Yo al ver que dejaron perros y todo, pensé que estaban buscando droga o buscando algún ilícito aquí en el, en el Caracol. Pero normalmente aquí no, aquí no hacemos sino trabajar. Los negocios no son de la DU, los negocios no son de la DU ni son del municipio, los negocios son nuestro, nuestros, personales. Estamos gozando de una reubicación con el derecho que tenemos por el plan parcial. Y ahora viene que no podemos vender licores, o sea que una persecución. ¿Con el fin de De, de, qué, de, de hacernos aburrir, de hacernos arruinar. Todo lo que ellos quieran, menos dejarnos trabajar. Entonces nosotros vamos a decir, estamos exigiendo el derecho al trabajo, eh, la protección a moradores, como, como, como reza muy bien el plan parcial, y como está comprometida la ley, la autoridad competente, mire muy claro lo que dice, restaurante Bar El Narajal, destinada a venta de todo tipo, de alimentos y licor de conformidad con la reubicación de la unidad económica que en la actualidad se encuentra en el polígono de inversión del Plan Parcial de Renovación Urbana de Narajal y Arrabal. Por ejemplo, a qué cliente le va a gustar venir aquí y cuadrar y su carro y de pronto ver que el tránsito se lo va a llevar, que porque esto es espacio público. Pues día tras día el trabajo se ve más poquito. se acuerda? Llevamos aquí ya casi cuatro años. Y, y hemos estado, pues, viendo el hambre casi de cerquita, hermano. Caballero, nos hace el favor y nos abre un momentico aquí. Esta es la única entrada del caracol. Puede dejarla así, puede dejarla así. Sí, sí, sí puede dejarla así. Todavía va, persigue ser cerrada. La no y entonces, vea, mire la, la, la, lo que él nos dice: que ellos no podían cerrarlo, que el único que podía cerrar eso era la EDU. Le pedimos que entonces que nos haga abrir esto mientras tanto, que le quite los candados, que no importa que, que, que, que tengan un vigilante ahí, que nos pongan en vigilancia, en control de entrada y salida. Los que vienen de la terminal, todos los carros que vienen de la terminal, y por la y por la ¿cómo por la paralela vienen a pasar por este sitio por el, a meterse por el caracol a salir a la, a la autopista pero si ven esto tapado si ven esto cerrado no pueden entrar entonces qué ocurre muchas veces tiene que optar por seguirse a buscar la autopista, y no entran acá. Claro, lógicamente, no, tenemos, no hemos hecho nada de desviantier, no ha entrado nadie a este negocio.